Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a dónde estén o cuando vayan a ver este video. Bienvenidos una vez más al canal Amada Umbanda. Mi nombre es Edgar Rivero, desde aquí Montevideo, Uruguay. Y hoy les traeré eh, un punto eh, de Ogum, otro punto de Ogum. Bien, esta vez de Ogum Rompemato. Eh, es también un Ogún bastante famoso dentro y querido dentro de los centros de Umbanda. Y este en especial se lo voy a dedicar a una persona que espero que me esté escuchando, que es su entidad bien principal dentro de la línea de Ogún. Bien, para esta persona va. Eh... ¡Ogún! ¡Batacore Ogún! ¡Salve todos Ogún de San Jorge! ¡Ogún! en cruz espadas y las lanzas la no reino dayuurema el hier rompe ma el hier rompe ma el rompe mato y tras tan ben su allí el hier rompe ma el hier rompe ma el rompe, rompe mato y tras tan ben su allí dema eu vi clar du día, eu vi estrella brillar Eu vi seu Rompe Matogundas um matas que volaba a beira mar. Eu vi clarear do día. Eu vi estrela brillar. Eu vi seu Rompe Matogundas um matas que moraba a beira mar. Eu vi clarear do día. Eu vi estrela brillar. El vi cebollo se rompe mato, el gundas matas que moraba va a ver a mar. El vi cebollo se rompe mato, el gundas matas que volar va a ver a mar. En cruz espada y a lanzas, la no reino da Asurema. El rompe mato, gum, el rompe mato, gum. El rompe mato y tras tan ben suadi adema. El Rompemato rompe mato, el rompe mato, el, y el, rompe -mato el rompe mato y tras tan ben suadi adema. Eu vi clarear do día, eu vi estrela brillar, eu vi se rompe mato hum, das matas que moraba ver a mar. Eu vi clarear do día, eu vi estrela brillar, eu vi se rompe mato hum, das matas que moraba ver a mar. Eu vi clarear día, eu vi estrela brillar, eu vi cebollos se rompe mato el Íeogundas matas que moraba a Beira Mar. Eu vi cebollos se rompe mato el Íeogundas matas que volaba a Beira Mar. Oh, guñe! Salve todos osugum y toda falange de San Jorge. ¡Oguñe! Oh, ¡Pata coreogum! bueno ese fue el cántico de día de hoy espero que les haya gustado eh, la próxima semana empezaré con la parte de las historias de las distintas entidades eh, de la umbanda de eh, sus historias de vida cómo fue su nacimiento su crecimiento y el final de sus vidas ¿no? eh, le, Quédense aquí que les prometo que no tendrá desperdicio de su valioso tiempo y les eh, puedo garantizar que les encantará. Sin más que decir, eh, me despido de ustedes, que tengan un lindo fin de semana y que pasen muy bien. Chau chau.